la justicia eh, con su permiso Pero para nosotros la mejor definición es la que da el jurista latino su tribuere y si se lo traducimos al español la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno su propio derecho, lo que le corresponde. Esa es la definición. Gracias a Carmen Núñez por recordarse también, amigo el coronel Juan Licerra de Vamos a felicitarnos, colega, porque usted es abogado también antes que militar. sé que felicidad, Y aquí, escuchen ustedes qué, qué, qué vocecita más linda y qué cosa más linda lo que nos dice esta bebé de ocho años. Entonces, escuchen lo que ella dice. Gracias, Pitágoras. Es un buen programa porque dice lo que me gusta escuchar. Y me mandó un programa. Hemos cambiado mucho de la, de la fecha a la época, ¿no? De, de los programas que ella sigue en, en YouTube. Me mandó un... Uno de, del 24 de el julio día, del 2000, 2019, ¿no? Nos los envía ahí, ahí está. Para que vean ustedes, pues, el link de esta bebé. Gracias, bebé. Qué bien. Bueno, pues, eh, gracias a Plinio Rodríguez, a Tenares a Arturo Tavera, los mensajes que siempre nos envía, a Capellán. Eh, gracias a Henry Pérez. El alta, las informaciones que nos envía a los mensajes de Juan Pablo Estrella y Eduard Hernández y a Diógenes Castillo. Dice Diógenes Castillo, buenas noches hermano, Dios te bendiga y haga de tus hijos e hijas mujeres y hombres de bien como tú, que eres un ejemplo a seguir. son cosas que nos hacen sentir bien y que nos motivan a seguir adelante. Me envían una información del patronato que durante tantos años hemos apoyado contra el cáncer del Nordeste. Dice el patronato del cáncer contra el cáncer del Nordeste, Instituto Oncológico de Especialidad del Nordeste, se complace en informar que este próximo jueves 4 de febrero, es decir, mañana del 2021, Día Mundial del Cáncer, estaremos dando charlas preventivas sobre el cáncer en nuestras instalaciones a todos nuestros pacientes. Patronato contra el cáncer del Nordeste, de ese patronato, mi hermana, la doctora Gineta Amelia vargas fue subdirectora Un gran trabajo que hizo ahí el doctor Mena Durante muchísimos años Y ese patronato Vamos, señor director, entonces con las informaciones Que trae la prensa En el día de hoy, lo que dice el listín En lo que usted lo busca ya Yo me tomo mi traguito nuevamente De mi té, que tanto me gusta, ¿no? Ah, qué bien ah quita aquí. Vámonos con lo que dice el listín diario, señor director. Bueno, Luis Abinader espera que las vacunas lleguen al país la próxima semana, dice el presidente de la República, ¿no? Luego de que se retrasaran las 25 mil pautadas para finales de enero. Bueno, presidente, hay que tratar de, de buscarle la salida a eso para que que no vuelva a suceder este tipo de situación, porque ante una pandemia la vacuna se convierte en el primer instrumento para salvarnos de las consecuencias funestas de este mortal virus que ataca a la humanidad. El presidente Luis Abinader dijo, esperamos que esto no siga sucediendo. El primer lote se usaría con el personal médico de salud, quienes procederán más adelante a la vacunación de los ciudadanos puntualizó a la población en general, las vacunas llegarán para aplicárselas en el mes de marzo. O sea que se van a vacunar a través de los centros de votación con ese listado, el padrón electoral, en marzo. Vayan preparándose para marzo. Mientras tanto, él va a vacunar a él, a sus funcionarios y después a los médicos. Porque eso fue lo que dijo cuando iba a conseguir esas primeras 25 mil. Ante la huelga que ya le iba a plantear el doctor Valdeari El Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano. Y si hemos pedido que nos lleguen las de mayor cantidad, porque pensamos vacunar. Él quiere decir con eso que la que está esperando que llegue para vacunar a la población son las de AstraZeneca, de las que él eh, compró, pues, 10 millones de dosis para aplicarle a 5 millones de dominicanos. Recuerden ustedes que esta de AstraZeneca viene en el formato que le aplican a ustedes la primera dosis ahora. Y a las tres semanas siguientes se le aplica la segunda dosis. Gracias, pues, a Carmen Aquino. Dice, buenas noches, una, una pregunta. ¿Te pondrías la vacuna? Mira esa preguntita, Carmen, que tú haces. Yo se la voy a hacer a la población después que lea la, la, la nota del presidente. Dijo que... Él discutió con los partidos políticos y dicen que lo mejor es comenzar a vacunar en los centros de votación. Los centros de votación funcionan en las escuelas públicas, en el colegios, privados, algunos. Vamos a ver. Entonces, yo voy a preguntar lo que me preguntó a mí Carmen Aquiles. ¿Ustedes se pondrían la vacuna, esa que va a llegar de AstraZeneca, que dice que tiene tantos efectos secundarios, que ha causado parálisis parcial y que ha matado a muchísima gente? Pero esas fueron las primeras que el presidente consiguió eh, unos 7.9 millones después. La de Pfizer. Y y también consiguió una que se llama BNT 622B. Sabrá Jesucristo quién produjo eso. Para que llegue aquí a la República Dominicana. Pero la de AstraZeneca. Él pagó atención. No fue como se dijo. Fue, fue un, chelito, un chelito más. Te pasa ahora. Él pagó. 96 millones de dólares. ¿Sí? Ofrezco, me digan usted. Dice que no se la pondría. Usted pueden decirlo públicamente. Usted se pondría las vacunas que el gobierno le va a aplicar al pueblo a partir de marzo. Estas que dice él. 40 millones de dólares. En el caso con AstraZeneca. Y 96 millones a de o sea, estamos hablando de 136 millones de dólares. Buenas noches. Sí, dígame, usted se pondría la vacuna que Luis Abinader le va a aplicar al pueblo de AstraZeneca a partir del mes que viene. Le paso, ahora, le paso ahora la pregunta. Dice Carmen Aquino, pues mira, yo trabajo en el sector salud y no me la pondré. Dígame, señor, ¿cuál es su pregunta? hermano, sí. Dígame. ¿Usted cree que, que no en el, el que no está en el padrón, el que no está padrón? Dice Julio Escaño que yo no. No, déjame para que tú entiendas bien y, no te, me, y no, no te me confunda. Él lo que está diciendo es que va a utilizar los centros de votación, que el padrón es un referente, pero todo el que llegue al centro de votación, que va a ser centro de vacunación, a todo el que llegue ahí lo van a vacunar. ¿Por qué el padrón? Porque el padrón sirve como un mecanismo de control, porque ahí está el nombre, el apellido y la dirección de la persona. Y son dos dosis. Las que van a traer de AstraZeneca te ponen una hora y la siguiente te la van a poner tres semanas después. Y tienen que llamarte y recordarte. aunque te van a dar tu cosa y tú deberes volver, pues ellos deben tener un control de eso es por eso solamente. ¿De acuerdo? Aunque si usted no está en ningún padrón, usted llega y se la ponen como quiera. Entonces usted se la pondría, usted se la pondría. Día la vacuna de dónde me habla de Pimentel, de, Pimentel. ¿De qué parte de Pimentel, de, Pimentel la Mercedes. de la Mercedes. Muchas gracias, señora. Ahí está. Usted ¿qué se pondría la vacuna que el gobierno va a comenzar a aplicar en el mes que viene de marzo, la de AstraZeneca. Esta que son dos dosis que dice que es la menos efectiva de todas esas que han aparecido ahí. No lo digo yo, lo dicen los mismos científicos. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas noches, ¿qué usted opina? Yo me la ¿De dónde me habla? De Villarriba. Villa Duarte. dice Villa Duarte que si usted diga, me se la pondría. ¿De dónde me habla? De Villa Arriba. ¿De qué parte de Villa Arriba? la organización Habrá de Villarriba, ¿usted se pondría la vacuna que el gobierno va a aplicar la de AstraZeneca? Dice este señor, dice este señor de Villarriba, de la organización, de parte de ella, que él se la pondría si se la pone a Binader, su esposa, sus hijos y los funcionarios. Buenas noches, Edita, buena. Dígame. Yo estoy con esto, yo le agrego algo más. Yo voy a que la <risa> tab... no no eh. Ahí se va a poner el ¿no? la... split. Ese va a poner sí, sí. La... sí. ¿Sí? sí, sí. ¿Qué ¿Qué en Noruega 23 se murieron se se inmediatamente. De... Sí, sí, sí, sí. Sí. Así ¿y es. Fresco, este hombre odia ¿no? a los políticos del PRM. Buenas noches, ¿qué usted opina?